Yo soy CPSC, brindando la información actualizada al consumidor sobre retiros del mercado para mantenerlo a usted y a su familia seguros. Yo soy CPSC, evaluando productos diariamente para mantenerlo a usted y su familia seguros. Yo soy CPSC, seccionando en el puerto que los productos importados sean seguros para usted y su familia. Asegurando que los niños pequeños estén seguros a la hora de jugar. Gracias CPSC. Asegurando que su equipo recreativo lo mantenga seguro. Gracias CPSC. La labor de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos va más allá de los retiros del mercado para asegurar que los productos que usted usa a diario sean los más seguros posibles. Somos CPSC. Únase a la familia en cpsc.gov.